Pregunta número 7. ¿Cuál es el aporte haría usted desde el Congreso al deporte en la provincia Duarte, basado en sus propuestas como legislador? Comenzamos con la licenciada. Me toca a Luis bueno, al viernes. Ernesto, a Luis Ernesto, Luis Ernesto sí. Camilo le toca. Sí, así es. Bien. En caso de los legisladores que podamos aportar eh, nuevos proyectos de ley en el sentido de motivar de, de la inversión. Siempre hará falta más inversión. Hemos visto que los sectores donde más se ha invertido en deporte, donde más hay infraestructuras para el deporte, son los sectores que menos delincuencia tienen. Y eso, lo, eso, eso está ya comprobado con estudios mercadológicos que se han hecho, eh, sociológicos, para, para identificar estos, estos baches que a veces se dan en la sociedad. Entonces yo creo que el país entero, Debe estar sembrado por localidades y eh, hacer un levantamiento de todas la, la, las infraestructuras existentes, las que necesiten eh, ser mejoradas y otras que necesitan ser ampliadas a diferentes disciplinas del deporte de la República Dominicana. Convocar al liderazgo eh, que no sea el antojo de un ministro de deporte, sino que sea... Asimismo como existen los, los, los presupuestos participativos en los cabildos, asimismo en el área de deporte debe haber un presupuesto participativo que vaya distribuido de manera equitativa a cada uno de los sectores. ...y por sus demandas y por las disciplinas existentes... ...a lo mejor en cualquier lugar, en cualquier sector de la República Dominicana... ...se practica más el baloncesto que en otro... ...pero en otro lado lo que más se practica es el voleibol... ...a veces de manera sectorial, las mismas eh, comunidades... Se, ...se destacan en disciplinas de diferentes ángulos... ...y esas son las que deben ser fortalecidas. Gracias. Urania de la Cruz. Muy bien, yo mi aporte sería en el área, mi aporte en el área de deporte... Yo que, quisiera eh, sen, eh, focalizarla, enfocarla desde las escuelas, desde la educación. Eh, viendo los referentes internacionales como países de Estados Unidos, donde consiguen, obtienen medallas de oro en Olimpiadas y son exitosos en eventos internacionales deportivos, eh, a nuestras escuelas le hace mucha falta eh, que el deporte sea, sean disciplinas obligatorias, aunque ya en el currículum está contemplado la educación física, eh, y fíjense que las universidades se han empeñado eh, en formar profesionales del área. Pienso que las escuelas y los liceos, o sea, la educación preuniversitaria, debe fortalecerse. Primero con infraestructuras para practicar todo tipo de deporte, porque en la escuela es donde realmente se descubren los talentos. Ahora, esto tendría que ir acompañado de docentes del área, bien instruidos, y con mucha capacidad que puedan realmente desarrollar esas potencialidades de esos niños, porque el deporte debe comenzar desde los niños, y como en las escuelas donde tenemos captado la mayoría de la población en esos niveles iniciales y primarios, y también preuniversitarios, desde la escuela podríamos hacer un aporte mayor a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en todas las disciplinas, pero también se puede establecer, y darle seguimiento a través de las diferentes instituciones, como es el Ministerio de Deportes, los cabildos, pero sí yo me enfocaría en, en la educación, eh, sobre todo en, en los planteles escolares, para desde ahí potenciar eh, esas habilidades con nuestros muchachos. Y creo que se sacaría un mejor provecho, porque ya estaría establecido dentro del currículum todas las disciplinas, y ahí el maestro del área podría detectar cuál es la disciplina en que, Cualquiera de nuestros niños puede desarrollarse mejor. Gracias, Urán. Fátima Roque. Siempre digo que el deporte, por lo menos en la provincia de Duarte, es la cenicienta. Y municipalmente hay un porciento para lo que es el de deporte y no se aplica. Yo creo que nosotros lo que debemos es trabajar para que se aplique ese porciento en lo que es el municipio de San Francisco de Macorís, que esos recursos que están ahí, que vayan a cada club. Vemos cómo están lástima cada vez que hay un torneo, cómo andan los presidentes de esos clubes buscando ayuda, buscando aporte para, para un torneo y no lo encuentran. Entonces, habiendo un presupuesto donde ellos puedan ir a buscar ese dinero y el municipal trabajar para eso y el ministerio mismo también y no que todos los recursos se vayan a una provincia o específicamente se vayan a, se queden todos en lo que es la capital. Yo creo que nosotros como legisladores de la provincia de Duarte, si somos electos el 5 de julio, lo que debemos es unificarnos todos, no importando el partido. Y luchar por nuestra provincia de Duarte, que lo que le corresponda a la provincia de Duarte venga a la provincia de Duarte en el área de deporte y se pueda aquí, porque aquí hay muchos jóvenes que han dado todo por el todo en lo que es el deporte y, y mueren pobremente, como lo dijimos anteriormente. Yo creo que es eso, nosotros unificarnos y luchar para que lo que le corresponda al área de deporte, pues se le asigne como se le debe asignar. Muchísimas gracias.